Gracias, amado. Gracias a todo el equipo. ¿De de dónde viene de el de apodo, Walter Estoy anotando aquí los nombres de la gente que yo entiendo que no deberían, que no debieron haber pasado. Tú sabes es? que no, yo tengo un amigo que se llama yeah. Manuel Blens Oye, y pú, yo pú. le digo, ven acá. Sí, ¿Y es? de dónde viene el Blens <ríe> Mi mamá. Eh, Miren, escucha, veía una, una película. gran tarea de ese cálculo, de esa, de esa oye, maravillosa eh, eh, idea de elección. Eh, eh, a mí me gustó ver a Temístocle. Uh -huh. Miren. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sí. 8 de marzo. Sí. ¿Y quienes no pueden felicitar a la mujer? Omega, por ejemplo. Omega. ¿Quiénes no pueden felicitar Me a la imagino mujer? imagino que debe estar preparando todo un... Esto un, sí un, le va a doler a mucha gente. Un espectáculo. Pero esto es un país democrático. ¿Quiénes no pueden eh, eh, felicitar a la mujer? Dice, dice Eri aquí que el PLD no puede felicitar a la mujer el PLD porque la mayoría son hombres. Ah, pero ¿quién no puede felicitar a la mujer? Y si lo hacen, le vamos a dar su funda por hipócrita, la Iglesia Católica. ¿Cómo que cómo así? Ah, se van a hacer los locos ahora ustedes, no saben. Búscame un puesto de principalía de la Iglesia Católica que lo ocupe una mujer. ¿Dónde? ¿Qué es lo que está? Ahora, tú, si en ese momento. Ahora mismo, por historia? ejemplo, búscame una no, mujer papa. Hubo una ¿Eh? no. o en la historia de la Iglesia Católica hubo una papisa, una papisa. Pero, pero búscame una mujer papa. Lo, lo papisa, la eh, la Papisa, historia, ¿qué sí, se dice? Papisa. papisa. Eh, de los búscame una mujer cardenal de los medes Cardenala, ¿qué dice se, se, digo sería, yo porque como se. nunca como, nos, como no hay cardenales sería. cardenales cardenalesa sí. voy, voy a usted eh, <risa> cardenalesa ahora de, por lo menos tenemos los nombres ¿verdad? para cuando aparezcan <risa> búscame una mujer <risa> los títulos eh, cómo sería el obispo obispa obispo obispa no obispo Dice ah, Eric que las monjas la monja tiene su qué rango tiene una monja? Bueno, que me excusan la monja, ¿verdad? Pero las religiosas de la iglesia, las adoratrices, naturalmente ningún puesto de jerarquía En la iglesia católica se la dan a una mujer Porque, está bien vámonos, Vamos a seguir bajando de grado Como se dice eh, Búscame una mejor una mujer sacerdota sacerdotisa sacerdotisa oigan oigan ¿Eh? es sacerdotisa que se dice fíjense ustedes que pero yo no lo manejo nombre, el los nombres están nada más falta que el <ríe> personaje llegue no pero y para qué está el nombre si no lo hay para para que esté el nombre sacerdotiza que se dice sí ¿Eh? pero para qué está el si eso no existe no existe ¿Eh? entonces señores miren es una hipocresía es que el mundo está bien eh, hecho eh, es una hipocresía esto del, del Día Internacional de la Mujer, porque imagínense ustedes, si, si la, la iglesia, que es, el si se quiere, la más poderosa, y me refiero a la católica, ni siquiera le reconoce a la mujer el derecho a un puesto jerárquico, imagínense ustedes, pero ahorita seguro lo están felicitando la iglesia, no lo hagan, Voy a ir a una, a una misa hoy. Claro que sí. Si voy a ir una hacerlo a una misa hoy. Como institución. Y si lo hacen, mañana vengo, vengo a criticarlo. Es que no lo pueden hacer porque tú no puedes felicitar a la mujer y destacar el valor de la mujer cuando tú no le das oportunidad a la mujer. Y eso es errado. En la, o sea, en la, eh, eh, no hay nadie, ninguna mujer en, en el Comité Central. En el comité ah, en el Comité Central, siete pasaron. Del ah, okay. PLD, siete mujeres pasaron en el, en el PLD. Pero por lo menos pasaron siete. Eh, en la Iglesia Católica no pasa nadie. Este, como sacerdotisa ni como obispa ni como ¿cómo es cardenalesa eh. uh -huh. cardenalesa Pero... ni como cómo es? cómo llama papa papisa papisa <ríe> o sea la iglesia eh, eh, católica no puede felicitar a la mujer serían hipócritas uh -huh. si lo hacen <ríe> No, eso no es así. Bueno, por la verdad. No, no. no. Esta, ¿Por y Porque no, es, no le da rango. No, no, mira. corrijo. Esa ah. es mi verdad. Ah, bueno. ¿verdad? Para sí. no decir que es la, que es no, la verdad. Claro, claro. Esa es mi verdad. Por otro lado, el PLD ayer celebró sus elecciones internas. Me parece que todo partido que lleve este tipo de actividad a lo interno es un ejercicio democrático muy interesante. Eh, y que fortalece la democracia. Lamentablemente, en la República Dominicana existe la cultura del caudillismo, y eso le ha hecho mucho daño. Ojalá futuro podamos, podamos ir rompiendo con esto. El presidente eh, del PLD electo fue el expresidente de la República, Danilo Medina. Nadie aspiró, y... Todo el mundo, o por lo menos la mayoría de gente que estaba ahí, levantó la mano. Yo esperaba que Danilo Medina se convirtiera ayer en lo que yo esperaba que se convirtiera Leonel Fernández hace un tiempo, en un verdadero líder. ¿Qué hace un líder? Forma, proyecta, levanta líderes. Y cuando entiende que ya no es su momento, entonces tiene los líderes ahí que lo sustituyen. Con su asesoría. Y tú te conviertes entonces en un estratega, en un asesor político. Es lo que yo esperaba que Leonel hiciera eh, en, en su momento, pero no. Es lo que yo esperaba que hiciera Danilo eh, ahora, que le tocaba, pero no. Porque lamentablemente traen en las venas, traen en las venas el caudillismo. Cualquier parecido con Pedro Santana. Digo yo, la gente que sabe quién es Pedro Santana... Cualquier padecido con Pedro Santana es pura coincidencia. Las personas que pasaron en el comité político del PLD, que no deberían estar, lo voy a mencionar a todos. Temístocles Montás no debió pasar. Y el, y el propio partido debió decirle: si Mira, Temístocles, muy bien tus sacrificios, pero como que quédate guardado, porque tú no convienes. Porque más que bien le haces daño al partido. Y tiene muy buen discurso. Bien, pero por ahora no. Quédate como asesor. Euclides Gutiérrez Félix. Santísimo. Euclides Gutiérrez. El trujillista Euclides. Un trujillista. El director de eh, Radio Caribe. Un trujillista, pero además de eso, una persona que ya apenas puede caminar. Tachado, era el, era el yo lo tacho. Yerjan la Antigua, muerto. Sí. Francis Rodríguez, preso. Eh, por Dios. Sí. Sí. Otro. <risa> que que lo, era, muertos, <risa> otro que, aunque es joven, pero tiene una tacha en la situación y eh, que, no, que políticamente <risa> no, conv no convenía. Tommy Galán, debieron dejarlo fuera hasta que se resuelva su situación con la justicia. Monchi Fadul, por Dios. Monchi Fadul, caramba. Eh, ex ministro de Interior, de Interior y Policía. De Policía, qué pena que te hayan reelegido en el comité político, debieron tacharte. Ya está bueno de ustedes, ya la gente está, lo voy a decir con J, como se dice popularmente, la gente está harto de ustedes. Se puede decir harto, ¿verdad? Porque sí, es término popular. Eso es un dominicanismo. Otro, otro que aunque no está tan, pero también debieron, debieron dejarlo fuera. Simón Lizardo. Ahora mismo tiene una situación ahí, banco de reserva. Debieron dejarlo fuera para que entrara otra gente. Otro, Lidio Cadet, por Dios. ¿Y hasta cuándo es que este grupo de dinosaurios pretende seguir en la política? Y no en la política. Dame hacerte una pregunta. Dame hacerte una pregunta. A tu juicio, ¿por quién debieron ser sustituidas esa gente? Mira, por ejemplo, Chanel rosa Chupán, uh -huh. que perdió... Si ellos, ellos debieron decir, mira, al partido le conviene más yo renunciar al cargo y dejar que suba otro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, ahí estaba Chupani, habían unos cuantos, ahí déjame buscarlos aquí, lo que, lo que no pasaron. lo que pasó José Dante, que es un buen muchacho. Menos eh, Jean Alain, que estaba aspirando. Qué bueno que no pasó. Me alegro, Jean Alain, que no pasaras. Eh... Porque tú si sí, eras verdad que le ibas a hacer un daño terrible a ese partido. Y no es porque me interese ese partido, sino porque eso es importante no, para la democracia. Una pregunta, Yana, ¿tú crees que, que la, Estoy la haber, el haber admitido, Danilo, que hubiese sido diferente? Kiriguaba. Mira, Uy, una persona Diana, joven. Una pregunta. ¿Qué tú, ¿Cuál es tu percepción de una, de una declara de esa declaración que dio Danilo Medina en su discurso? Porque fue una declaración. Uh -huh. Y mando un mensaje digo yo, a la militancia respecto a la renovación futura. Sí. Que volvió a insistir que si Gonzalo hubiese sido el que hubiese ganado la presidencia del partido, él se hubiese dedicado a otra cosa. ¿Qué insistencia en este hombre? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo he dicho hace rato que Danilo Medina no debía ser el presidente del partido. Primero, tiene una derrota eh, eh, en su, en su cuatro, espalda. Cuatro derrotas. Eh, y además... Tiene ahora mismo una tasa de rechazo bastante alta, no debió ser. ¿Quién, por ejemplo, debió pasar al comité eh, político? Chanel Chupani? en lugar de uno de estos siete dinosaurios. ¿Quién debió pasar también? Te voy a decir, Eduardo Hidalgo, podía pasar, una sabes, persona ¿tú joven. ¿Tú sabes quién hubiese Mayor sido Panece un buen Scott candidato? Vázquez. Que la gente hubiese valorado el ex ministro de Salud Pública. También, sí. ¿Cómo eh, se llama? Cárdenas. Cárdenas. Aquí, sí. Eh, Iris Guava Robián y Balcácer, ah, que no pasó lamentablemente porque este, estos siete dinosaurios que debió pasar Rubian, estos siete ah, dinosaurios por de todo todo no ello. quieren soltar incluyendo también a Cristina Lizardo pero como Cristina es mujer y aquí le gusta mucho el, el, el populismo Dejemos a Cristina tranquila, no la toquemos porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Entonces, por este, de este peinado, grupo de viejos, es un estos peinado. siete, eh, <ríe> temito que le montase euclide Gutiérrez, Tommy Galán, Monchi Fadul, Simón Lizardo, Lidio Cadet y Melanio Paredes, debieron quedarse fuera para darle chance a los nuevos, para que le dieran un poquito de aire fresco a ese comité político. Pero lamentablemente eso no pasó. Y ojalá que esto no le traiga eh, mayores dificultades al PLD. Por último, decirle al, al amigo José Laluz, me da pena realmente la forma en la que él se ha manejado, porque hay algo que sí hay que entender, y es que en democracia existe algo que se llama centralismo democrático. El centralismo democrático es ...aquello en el que las minorías... ...se someten a la decisión de la mayoría... ...si nosotros vamos a una elección... ...donde yo sé... ...que puedo perder... ...y pierdo... ...lamentablemente... ...acepto la derrota... ...o me voy... ...¿verdad?... ...pero te vas... ...no salgas a decir... ...que esto ya no sirve... ...cuando duraste 20 años... ...ahí en lo que no servía... ...y... ...no, ya el PLD perdió su esencia... Es que se le olvidó a José La Luz que el PLD perdió su, es es su esencia en 1996. Estudialo porque tú lo conoces, José. Tú conoces perfectamente al PLD y tú sabes que antes del gobierno el PLD era otra cosa. E inmediatamente llegó al poder en 1996. Se convirtió en una maquinaria electoral que solamente le importaba ganar elecciones. Claro, modificó el país. Desarrolló el país, eso no se lo quita a nadie Pero ellos como partido La ideología Especialmente el librito De Juan Bos Lo cogieron y le dieron un zumbón Y cogieron el de Balaguer Y el que le dio la gana Así que déjese de eso y no venga hoy a dar gritos Que el PLD perdió su esencia La perdió en 1996 Y usted duró todos esos años dentro de ese partido Sin esencia y sin ideología Muchísimas gracias Bien Ay, tengo que leerlo a lo WhatsApp. Sí, el... vamos a lo WhatsApp. Pero no santísimo. Bien, pero... Dice eh, René. La producción concentra todo. Se ve incluso. Eh, eh, él no sabía que era. <ríe> eh, René de Estiolanda nos, man, nos mandó él. la foto de la señora.